Herdero. En esta guerra sin cuartel, conozco a mi enemigo y me conoce más él Claro lo que tengo, la línea entre el mal y el mí, mis compañeros. Saben cuál es mi papel, lo tengo presente hoy más que nunca, con tanto infiltrado, tanta mentira, tanto lobo falso aliado. Si respiran mis pulmones, signo de que estoy luchando y si escriben mis plumones es que algo estoy contando. Por eso no detengo la marcha y esto trasciende, sacándole a tanto la venda que hay en sus ojos, contagiando un mensaje claro que llega a la gente. Para los que están cansados de sus despojos, contento me pone cuando salen de la cavernas, cuando ven los hilos que se mueven por detrás hay un gran. Luchando en esta guerra que es eterna Mi bando está claro, vos en qué bando estás No me aseguro que se trino entre los oídos del demonio que está lleno, el delirio corrosivo, comunismo subjetivo. Que te esperabas que aceptemos como ovejas. Esta queja en producción, frente mente si te aleja. Y tú festejas, crees que tu plan es el metaverso que depreda a este lobo de la estepa. Uno más uno en la suma de la dos Exponente lema el cubo y es por el poder de dos. Multiplico mi mensaje al cantar con era dos. Fue dos uno el hispanismo, la raíz que nos creó. Chile y Argentina que comparten frente a la la trinchera y hacia la muerte esto no se trata de suerte calculamos la siguiente que dejamos para el mundo por el que tejemos fuertes. Si es David contra Goliat hacemos frente, perdimos hasta el miedo, por eso es que somos fuertes. Es mejor morir luchando que servir al oponente. Como Armindo hoy decimos acá no se rinde nadie. No existe un bien mayor que no implique un sacrificio. Mejor morir luchando y que más gente se contagie y que tu final se convierta en un inicio. El precipicio está propicio a la gravedad que quiso Arrastrarte hasta el piso, pero te anticipo. En la caída vente puesto la salida, pues luchar contra gigantes es el cielo garantía. Escucha el frío esto va para mi pueblo, quizás no sea mañana que despierten desde dentro. El bien rugido que proyecto hacia adelante, vamos